Hola, muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sabemos en qué horario pueden estar viendo este video. Eh, el taller que vamos a presentar el día de hoy se llama Taller de Razonamiento Lógico, Trabajando con las Funciones, eh, diseñado por los profesores presentes, profesor Rafael Parragués y quien habla, Hugo Escobar. Vamos a comenzar de inmediato entonces con este taller, eh, con el objetivo de este taller, ¿cierto?, que dice modelar situaciones o fenómenos de las ciencias naturales mediante la resolución de problemas relacionados con funciones, en particular la función potencia, como nosotros ahí la eh, denotamos, f de x igual a a por x elevado a z, con valor absoluto de z menor que 3. ¿De acuerdo? Vamos ahí a, a, a hacer un alcance, vamos a trabajar durante este taller con funciones con mayor o igual a 3, ¿sí? Ahí se van a dar cuenta, y lo, sí. y lo vamos a, a precisar en, en, cuando lleguemos a esa instancia. Eh, el a vendría siendo el coeficiente numérico que acompaña a el coeficiente, la, el coeficiente a la variable. Numérico, ¿eh? Exacto, el coeficiente el numérico, como bien dice el profesor Rafael, que, que acompaña a la variable x, eh, y z es el exponente, y va a ser el exponente que va a dar cuenta de qué tipo de función vamos a estar eh, observando, o trabajando, dependiendo del modelamiento, del ejercicio, o de ejemplo que estemos viendo, sobre todo al inicio de la, de la presentación, eh, ya sea función lineal, cuadrática o cúbica, ¿sí? Vamos a comenzar entonces, profesor Rafa. Excelente. Con la pregunta, y se la hago a usted, profesor Rafa, ¿qué es una función? Sí, una muy buena pregunta, que nos hace reflexionar en este momento, de que en este caso yo estoy observando ahí un, un, un cerebro humano, ¿cierto? Donde en el cerebro hay un símbolo. Y precisamente ese es el símbolo que a mí me identifica una función. O sea, siempre que yo tenga un F, y entre paréntesis una X, que se lee F de X, es el símbolo de una función. Y obviamente, como usted decía al inicio, acá vamos a reforzar eh, función de segundo grado, tercer grado, o lineal, o afín, como lo comentaba. Entonces, lo primero que observo ahí, que una función se representa por un f de x, ¿sí? Pero también existen formas de representar una función. Si usted aprieta Enter en, para la presentación, nos va a aparecer esa que está ahí que es como un sistema, eh, una representación de conjunto, ¿cierto? Que es la forma de representar una función, donde a cada elemento del primer conjunto, que es el X, le corresponde un único elemento en el segundo conjunto, que es el Y. Si ustedes observan ahí, en el conjunto X tengo al 1, que le corresponde en el Y al B. Lo mismo con el 2, en el, al 2 le corresponde el C, al 3 le corresponde al D, y al 4 le corresponde también a la letra B, ¿cierto? Pero a cada elemento del conjunto A, que en este caso es X, le corresponde un único elemento en el i, que en este caso son las letras A, B, C, D. ¿sí? Esa es una representación, ¿cierto? Que es eh, mediante conjunto. Pero nosotros nos vamos a detener un poquito porque, eh, como el objetivo nos decía que es modelar situaciones mediante funciones, nosotros vamos a reforzar un poquito este concepto que aparece acá, la idea como intuitiva de lo que es una función. ¿Qué significa esta idea intuitiva? Que una función para nosotros va a ser como una maquinita, donde va a entrar un elemento, a esta, esta maquinita llamada función, la va a procesar y me va a dar un nuevo resultado, que va a salir obviamente por la parte que indica salida. Por lo tanto, vamos a reforzar un poquito esa idea, la idea de una función como una maquinita, ¿cierto? Donde entra un elemento, lo procesa, ¿cierto? Y sale luego otro elemento desde de esa maquinita llamada función, ¿cierto? Es que obviamente lo que dice abajito en la presentación. Oiga, profesor Rafa, es importante considerar, eh, como usted bien mencionaba, que, tiene que que le corresponde un único elemento en el conjunto I, ¿cierto? Eh, ¿Por qué hago eh, hago, eh, me detengo ahí porque no, una función no vendría siendo función, que es como una, una de las interrogantes que siempre se generan los estudiantes cuando tenemos una repetición, ¿cierto? Una repetición de elementos eh, como preimágenes. A ver, ¿cómo podría explicar eso? Eh, como que si yo tuviera del de un elemento del de conjunto X podría ser el 1, ¿cierto? El 1 mm -hmm. eh, me arroja el B, sí. pero el 1 también me arroja el B. Eso... Es, ya tendría dos. Tendría dos. Eso sería mm. imposible. Tiene que ser un único elemento, ¿sí? sí. sí porque Ahora lo también... Que sí se puede suceder, mm. Sí, lo que sí puede suceder es que... Del conjunto inicial, del dominio, del dominio ¿cierto? Vamos a empezar a ocupar algunos conceptos fundamentales de, de función. Del dominio yo pueda tener dos elementos que tengan un mismo elemento de salida, ¿sí? Que tengan una misma imagen. Eso exactamente. sí, como se ve bien en el ejemplo que es el diagrama de Ben, ¿cierto? Con ben. el 1 en que obtengo el B, y con el 4 también obtengo B. Sí, exactamente eso puede pasar. Eso y lo sí, vamos a poder pero... ver más adelante, de manera gráfica, eh, un poco mejor cómo, cómo se puede eh, representar eso. Eh, vamos enseguida, profe, ¿le parece? Sí. Bueno, comentar también algunas cosas eh, importantes de señalar. F de X como función, como noción matemática, nace por ahí por el 1700, ahí se acuña recién, ese símbolo que, con la que el profesor Rafa comenzaba esta imagen, el f de FDX, y, y nace como una construcción social de lo que significaba el modelamiento, el poder expresar de manera matemática una situación de la vida cotidiana. ¿Sí? Eso. Vamos a, a avanzar un poco. Entonces ahora vamos a reforzar un poquito, profesor Hugo, con esta idea intuitiva de la función y mediante ejemplos numéricos. Por ejemplo, tenemos el primero acá, que nos dice que debemos encontrar la función en cada uno de estos casos. Van a ser tres casos, y ahí partimos con el primero, ¿cierto? Donde nos dan la idea de cuál va a ser el numerito que va a entrar y cuál va a ser el numerito que va a salir. Por lo tanto, nosotros debemos buscar la función, ¿cierto? La maquinita que modela esta situación. Entonces, tenemos en este ejemplo, que entra el número 4, entra la maquinita, ¿cierto? La función lo procesa, y sale el número 7. Entra el número 5, y sale el número 8. Entra el número 9, y sale el número 12. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos, debemos buscar? Debemos buscar, ¿cierto? La función en este caso, que modela esta situación. Para guiarnos también con el objetivo de este... De este taller, ¿cierto? El modelamiento. Entonces vamos a buscar qué función que está en esa maquinita ahí adentro modela esta situación. Por lo tanto, lo primero que hacemos. ¿Mm? Sí, sí, claro. Detengámonos un momento y dejemos que los estudiantes eh, empiecen a analizar esto a ver si, si, si pueden llegar a, al resultado. Recuerden que el resultado tendría que ser f de x igual, y ahí tendría bueno, que aparecer pero... esta función. Que, que yo estoy seguro que ya los estudiantes la deben haber encontrado una, una expresión algebraica que esté en atención a la secuencia que se, que se da a conocer a través de esas tres líneas entre el número 4 y sale un 7 sí, ¿eh? el 5 y sale un 8 el 9 y sale el 12 parece que se va agregando algo ¿se estará sumando? Sí, claro, ahí en el estudiante, sí, por lo que tendría que hacer el estudiante es decir, ¿qué le hago al 4? Porque el 4 es el que va a entrar, ¿cierto? Está entrando ahí. ¿Qué le hago al número 4 para que se transforme en 7? Excelente, digo, sí, claro. ¿qué le hago al 4 para que se transforme en 7? 4, 5, 6, 7, o sea, le sumé 3. Pero veamos si eso se cumple con la de abajo. porque ya algunos estudiantes tienen que haberse dado cuenta y ya deben estar claros cuál es la solución. Entonces Vamos, veamos bien, si cumple este... con el segundo. Y obviamente ahí usted ya apretó Enter. Pues, <ríe> eh, veamos qué ocurre con el 5. Entra el 5, ¿cierto? Y 5 más 3, 8. Bien. Lo mismo con el tercero. Entra el 9, y si a 9 le sumo 3, me da 12. Por lo tanto, la función que modela esta situación es f de x igual a x más 3. Que era lo que usted indicaba, buscar esa, esa función, ¿cierto? Ese f de x. Así que ahí ya está el primero. Era bien sencillo, pero la idea es y reforzando también un poquito desde cosas sencillas hasta, entre comillas, lo que sea con un poquito más complejo. Aquí ya vamos con el segundo ejemplo, profesor Rafa. Mm. Eh, siempre eh, en atención a esta idea intuitiva de función que es la máquina, ¿cierto? Mm. Entra el número 3 y sale un 9. Entra el número 5 y sale un 25. Mira, ahí hay una relación, ahí yo ya estoy viendo una relación, entra el número 7 y sale el 49. Que, que tienen, claro, que tienen algo en común esos numeritos, Eso uno, no, esos, ser, número, esos números son muy famosos, es, sí. y, y, y generan una, uno, eh, de inmediato lo asocia. Sí. De hecho, ya muchos estudiantes que están viendo este video ya a esta altura deben saber ya cuál es la función que hemos hecho. Sí, y veámosla, veámosla, profesor Rosa, sí. porque esta es la famosa función cuadrática, que ahí se puede estar viendo ya y sí. que en una representación gráfica, en un plano cartesiano, la vamos a poder observar como figura, eh, algo así como algo así como esto o algo así, ¿cierto? U, una como una u, una u, <ríe> pero no es, no es una u, es como una u ya que es la las, las líneas que conforman la u o las rectas que conforman la u eh, van no son rectas, rectas. Como, una, como una curva ¿sí? es como una curva en realidad sí cierto esa las curvas curva, ¿sí? que conforman la u van ampliando o, y van eh, generando una ampliación hasta el hasta el infinito cierto Exactamente. Porque, por lo tanto es sí. una u que nunca termina cada vez ampliando su, sí. su foco, ¿cierto? Claro, y tiene, y tiene un nombre característico, que uno de inmediato lo, lo asocia, esa, se llama parábola, ¿cierto? La, la parábola. La. Mm. Y esta f, esta f de x igual a x cuadrado, su vértice se encuentra, es muy, es muy característica, su, su vértice se encuentra justo en el origen, ¿cierto? Exactamente. En el 0,0. Y ahí se va ampliando. Fíjense para que ustedes puedan eh, ya eh, a comprender un poco cómo también podríamos ir representando esta, esta parábola. Si yo entro con un 1 en X, en el dominio, si yo entro con un 1, <coughs> me va a arrojar como salida un 1. Si yo entro con un menos 1, me va a arrojar como salida un 1 también, porque uno, menos 1 uno por menos 1... Menos por menos más, uno por uno, uno, uno también. Y así se va conformando. ¿Cierto? Es más. También tiene, también tiene la característica que, como, como el, el, ese punto que usted nombró, que es como el mínimo está en el vértice, ¿cierto? El, se llama vértice, perdón, y está en el origen. El eje Y vendría a ser el eje de simetría. El que eje. Significa simetría. Que significa la, que las ramas, ¿cierto?, de la parábola están a la misma distancia de ese eje de ese, wow. de simetría ¿Mm? Muy bien, ¿no? excelente eh, bueno, la función cuadrática fundamental en la educación media y, y para más adelante los que quieren seguir carreras científicas la van a encontrar eh, en distintos eh, ecuaciones cuadráticas en el cálculo mm. y bueno, Exactamente, pues, muy importante, esta, vamos, vamos a, muy importante esta función sí. Ya, sí, y aquí vamos claro. a llegar ya al tercer ejemplo y último con respecto a esta idea intuitiva de función donde, donde estamos buscando la función ¿cierto? Y que modela la situación que nos presenta. Y aquí nos dice que entra el número 2 y sale el 9. Entonces aquí le hago al 2 para que la respuesta me dé 9. Entra el número 3 y sale el 28. Entra el número 4 y sale el 65. Por lo tanto, ahora debemos buscar la función, ¿cierto?, que modele esta situación. Pero ya me imagino que la, los estudiantes ven los numeritos y están observando que no es tan sencillo como el anterior, porque el anterior era más facilito porque eran números bien cotidianos, por los cuadrados, entonces no había mayores problemas. Pero ahora es un poquito más difícil porque, ¿qué le hago al 2 para que me dé 9? Entonces, 2 tendría que sumarle 7 para que me dé 9, porque 2 más 7 son 9. Pero ah, veamos sí, si cumple o sea. en el segundo, porque si le sumé 7 al primero, también le tengo que sumar 7 al segundo, pero 3 no, más 7 claro. es 10, no 28. No, por no lo no tanto, sé. no me sirve sumar. Entonces tendríamos que ver si es que potencia, como la anterior. 2 oh. por 2, 4, y tendría que sumarle 4, 5, 6, 7, 8, 9, tendría que sumarle 5. Veamos en el segundo, 3 por 3, 9, y si le sumo 5 no me da 28. Tampoco. Aumentemos oh, okay. entonces la potencia. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Pero para que me dé 9, ¿qué tengo que hacer? Sumarle 1. Veamos con el que sigue. A ver. 3 por 3, 9. Y 9 por 3, 27. Más 1, 28. Ah, ahí está. Y veamos qué Ve pasa. Veamos el último. A ver, el último. Vamos, cuatro vamos por a cuatro, dale. 4 claro, dale, dale. por 4, 16. 16 por 4, 64, más 1, 65. Por lo tanto, la función es la famosa también función cúbica, ¿cierto? X al cubo más 1. Porque claro, estaba resolviendo la potencia, ¿cierto? Lo elevaba a 3 y le sumaba a 1. Por lo tanto, esta también es una función bien característica que tiene como una forma así de, de abajo hacia arriba. Claro. Y sube, ¿cierto? Y, y por el otro lado, en el tercer cuadrante, vendría a bajar. ¿Sí? sí. Eh, muy, muy buena muy su explicación, profesor Rafa. Eh, pero bueno, ahí se puede evidenciar a través de esa expresión algebraica dada en la función. Vamos a avanzar a Exacto. ver qué eh, es una función ya de como a nivel de definición. Tenemos sí. entonces que una función va a ser eh, una función, se va a, a describir con la letra F, ¿cierto? Y F de A en B, ¿cierto? Ahí es, se está generando, es una relación que a cada elemento X del conjunto A le asigna un único elemento del conjunto B, llamado F de X. Se escribe como F, siendo la función Dos puntos, A en B, esa flechita, ¿cierto? Sí. Es como el, lo, que, lo, eh, eh, lo que está pasando. Entra y en sale, puede, ser, puede también ser que entra y sale. ¿Mm? Claro, y eh, el X eh, como elemento de A sale en B de tal forma que es el F de X, ¿cierto? Que son estas imágenes que va, mm. va teniendo desde el dominio. Eh, puntos importantes que hay que considerar en torno a esta definición. El conjunto A se denomina, se dominio de la función, ya lo habíamos mencionado. Eh, es más, el, el dominio de la función de una cuadrática podrían ser todos los reales, pero el recorrido no van a ser todos los reales, van a ser de el cero en adelante, ¿cierto? Eh, los reales positivos el cero. Los reales positivos el cero. Ahí hay una, una suerte de restricción que, que empiezan a correr, que más adelante ustedes van a poder observarlo en sus desarrollos de ejercicio, pero hay que tomar en cuenta esas cosas. ¿Dónde vive el conjunto A? ¿Dónde vive el conjunto B? Eh, se denota por el dominio de F, A, F de X, se le denomina imagen de X, mediante f, y también ya lo hablábamos, ¿por qué la imagen? ¿Por qué se eso ocupa eh, esos conceptos que son como más bien de, de, de algo más físico, ¿cierto? Imagen, sí, claro, porque el 2 al entrar a esta máquina, todavía eh, en, en atención al ejemplo de la función cuadrática, si yo entro con el 2 en f de x igual a x cuadrado, voy a salir con el 4, ¿Cierto? Por lo tanto, si yo tengo el 2, la imagen que tiene el 2 es el 4. Eso, a eso se refiere con la imagen. ese Es como cómo como se refleja en este conjunto, en esta función, el 2 como 4. El conjunto de todas las f de x se denomina rango de la función, se denota como r g minúscula f, Siendo la función f, tenemos distintas funciones, uno le puede poner distintas letras a las funciones también. Sí, eh, comúnmente sí. las más utilizadas son f de x, y de x, h de x, pero pueden haber vale. letras distintas. Es eh, la letra que ustedes quieren. Uh -huh. Si a está contenido en r y b está contenido en r, la función se denomina función real de variable real. ¿Sí? Eh, ¿Alguna función de variable real que nosotros podamos conocer? Bueno, una función lineal, por lo, eh, por lo general, cumple, eh, esa, cumple con esos requisitos. La representación en el plano de todos los pares eh, de x, f de x se denomina gráfica de la función. ¿Sí? Recuerden que estos f de x son los y. ¿Sí? que antes ustedes conocían, pero se explicita como f de x, ya que no está esa variable, sino que está el resultado de la función que se llama f de x. Exactamente. Y aquí ya vamos a poner un poco, eh, vamos a poner un poco a emplear todas estas nociones, esta enseñanza que hemos generado en esta situación. Vamos, Va a ser nuestro punto de partida de lo que es el modelamiento. Profesor, lo escucho. Sí, porque ya ahora llegamos a la parte ya, con ejemplos ya más cercanos, más reales. Y el primer ejemplo, caso uno le colocamos nosotros acá en la presentación, nos dice lo siguiente, los pescados, ante cualquier cocción, tienden a disminuir aproximadamente un 15% de su volumen. O sea, tengo un pescado fresco que lo compré ahí en la caleta, no sé, en una pescadería donde uno va a comprar, y el pescado fresco después llegó a mi hogar, ¿cierto?, y lo, lo cocino, y la vengo, cocción. Vengo, a, vengo a día, profe Rafa. Sí, sí adelante. Y la cocción, ¿cierto? Hace que este pescado se disminuye en un 15% de su volumen. O sea, el pescado normal va a como achicarse, hablando en palabras sencillas, achicarse mediante un 15% de su, de su volumen total. ¿sí? Entonces la idea de este, de este, de este caso, es que nosotros busquemos qué función. Modela esta situación. Por lo tanto, eh, en base a la información que se entrega, yo debo modelar esta situación. Entonces, yo lo primero que observo es que yo voy a tener un pescado fresco, un pescado crudo, ¿cierto? Y este pescado se va a disminuir en un 15%. Por lo tanto, yo de inmediato digo, ah, no se ve tan complejo porque significa que debo al pescado fresco, ¿cierto? Restarle el 15% que va a ser lo que, por el proceso de cocción, ¿cierto? va a ser lo que se disminuye por lo tanto, se si el profesor Hugo Enter tenemos una tabla de valores ¿qué característica tiene esta tabla de valores? que por un lado tenemos que va a ser nuestra columna X el, pe el peso fresco, ¿cierto? en gramos y en la otra tenemos el peso cocción también en gramos, ¿cierto? y ¿qué era lo que ocurría? que nos indicaban que disminuía pero disminuía un 15%, ¿cierto? Por lo tanto, si observan, nos vamos a ir a un numerito facilito, mil, o sea, un kilo, mil gramos. Si a mil gramos le descuento el 15%, serían 150 gramos menos. Por lo tanto, si observan, cuando el pescado fresco pesa mil, cuando esté después de la cocción, va a pesar 150 menos, o sea, 850. Entonces, todos estos valores que están ahí, son los valores que, a lo, a lo fresco, le resto el 15%, ¿cierto?, que es la cocción. Y ahí me queda el, val, el peso de la cocción, ¿sí? Y se observan también ahí en la, en la pantalla, tenemos la representación gráfica de eso, y nos representa una línea recta, ¿cierto?, una función lineal, donde yo, o sea, a medida que avanzo en el peso fresco, también avanzo en el peso cocción, ¿cierto? Entonces... Ahí está la representación de la tablita, ¿cierto? Con los valores, vuelvo a insistir. Peso fresco y después con el peso de la cocción, que es lo que yo le, le, le disminuí. ¿Cuánto? El 15% que nos indicaba el problema. Ya, Oiga, profesor, profesor Rafa, y, ¿Mm? y no cualquier función lineal, una función afín, porque pasa Exacto. por el origen, por lo tanto Exacto. no va a tener. Uno ya empieza a visualizar, ah, ¿Mm? y más, y... Otra cosa, ¿qué pendiente tiene? Es una pendiente positiva, porque yo cuando veo una recta, y si la recta sube, así como está indicando ahí, de inmediato digo, ah, es una función creciente, por lo tanto la pendiente es positiva. Por lo cuando tanto, la pendiente la... Es negativa, lo contrario, ¿cierto? Esa función viene decreciendo, viene bajando. ¿sí? Y en este caso, por... va aumentando. Por lo tanto, profesor Rafael el coeficiente numérico que va a estar acompañando a la X, tiene que ser positivo Exacto. en esta expresión algebraica que vamos a ver a, ahora. Mire, fíjense bien, estudiantes, vamos a tratar de, eh, de entrar a, a lo que es el modelamiento matemático a través de esta situación. Y acá tenemos con la información entregada en la tabla y la gráfica anterior. La función que modela esta situación es la siguiente. Vamos a ir haciendo un pequeño cálculo, un desarrollándolo. Y, pa y paso a paso, sí, como bien ordenadito, paso a paso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer finalmente para poder llegar a esa expresión que puede proyectar esa representación gráfica que ya veíamos? Mm -hmm. eh, nosotros no, no sabemos que en la variable no sabemos cuánto es el peso del, del pescado, ¿sí? Puede ser dos kilos, como decía el profesor Rafa, puede ser un kilo. A propósito, una, una cuestión importante antes de seguir avanzando, este ejercicio lo diseñamos eh, pensando en los estudiantes de los liceos técnicos, que, que tienen eh, dentro de sus líneas técnicas, eh, gastronomía, ¿cierto?, que muchos son los liceos que lo tienen. Es por eso que, que, lo, que pensamos en este ejercicio. Bueno, eh, por lo tanto yo no sé cuánto pescado puedo comprar, ¿sí? pero no sé cuántas personas van a venir, es, esa es la variable. ¿sí? Pero sí sé que a través de la, de la situación nos dicen que siempre esa cantidad, hay que quitarle el 15% de esa cantidad, por, y, y a, eh, porque así es la cantidad total que vamos a tener en la cocción. Lo que hago Exacto. entonces, fíjense sí. bien, Pongo X menos el 15% de X. Eso. El, X vendría, el X vendría a ser el pescado fresco, ¿cierto? Así es. El del pescado fresco menos el 15%, pero ¿de qué? Del pescado fresco, porque Así. eso lo, es lo que disminuye. ¿Cómo yo escribo el 15% como 15 sobre 100? Eso ya lo habíamos hablado. Eh, 15 sobre 100 lo puedo simplificar por 5, los dos. Son múltiplos de 5, 15. Exactamente. Y 100. Simplifico, me queda 3 sobre 20. ¿Y qué es lo que tengo ahí? Una resta de fracciones. 3. Exactamente. 20 por x menos 3x, conservo el denominador que es 20 porque es nuestro único mínimo común. 20x menos 3x son 17x. Y ahí ya tenemos la función. Que modela, que modela esta, esta situación. Sí. Muy bien. Esto que, a simple vista, fue un proceso no tan complejo, es lo que se busca como objetivo de este taller, de que usted sea capaz de observar todo lo que está ocurriendo y llegar a modelar esa situación. No es tan fácil a veces, pero siendo ordenado y metódico, se puede llevar. No es tampoco tan, tan complejo. sí Sí, sí, sí. Estaba viendo acá qué pasa... Si no me equivoco, chicos, mire, esto, esto está muy, muy interesante, si es que lo sí. queremos analizar un poco mejor. Fíjense que como la función dice 17 sobre 20, ¿cierto? Sí. X, ¿qué pasa si yo entro con 2000? ¿Sí? Acá estamos en gramos, ¿cierto? Con sí. 2000 gramos, o 2 dos, o dos kilos. Si entro con 2000 gramos, eso es fácil de simplificar, porque tengo el 20, ¿cierto? 2.000 un 20. Claro, ¿cuánto es? Elimino el, el Elimino, claro, elimino el 0, 2.000 se, se transforma en 200, y el 2 lo elimino con el eh, 2% por, por 100, que, lo, que lo tengo acá, por lo tanto, se me, lo puedo simplificar tranquilamente y me quedaría 17%. ¿17% sí. cuánto es? 1700. 1.700. Por lo tanto, cuando yo eh, tendría que estar por acá. Un poquito más arriba del 1500. Ahí. Ahí. Exacto. Eh, mm. por, eso, por eso, y así podemos ir representando. ¿Qué vendría siendo esto? Nuestro elemento del conjunto del dominio, ¿cierto? Esto es el dominio. Acá tenemos la imagen. Esta es Exacto. la preimagen 2000 la preimagen 1700 la imagen de, de, de 2000. Y así claro. uno empieza a entender las nociones básicas de este objeto matemático que es la función fundamental para la enseñanza de las matemáticas. Vamos a avanzar en el siguiente ejercicio. Caso número 2. Mauricio, fanático del fútbol y desea calcular la fuerza y potencia que tiene su ídolo como atacante y goleador. Según sus cálculos, ha concluido que el lanzamiento de una pelota detenida desde el centro de la cancha está determinada por la siguiente función. Mauricio, además de ser fanático del fútbol, al parecer también es fanático de las matemáticas, porque ¿cómo puede llegar a, a, a poder resolver esto? A poder llegar a, a modelar esta situación. Tenemos que HDX, vamos a, a mostrar enseguida, es la altura en metros, ¿sí?, Aquí ya estamos observando lo que nosotros le mencionábamos en un momento con el profesor Rafa. No es necesario que siempre aparezca F de X, puede ser mm. H de ¿cierto? Y eh, mientras que alcanza la pelota a lo largo de su trayectoria. Acá tengo los metros, ¿cierto? Metros podría, eh, de, de, Los metros van a, se van a encontrar en la, en, en la X, ¿sí? Y... Eh, la altura se va a encontrar en la Y, ¿cierto? Por lo tanto, a medida de cómo va avanzando la trayectoria del balón, nosotros vamos a poder ir viendo los metros y por esta otra parte la altura. Exactamente. La, la altura van a ser las imágenes de, de, de esta función. Según su cálculo ha concluido que el lanzamiento de una pelota detenida desde el centro de la cancha está determinada por la función hdx igual a menos 0,0064x cuadrado más 0,32x, ¿cierto? Uh -huh. Donde x son los metros que ella recorre. Ok, vamos a sí. ir viendo. Si la distancia entre el centro de la cancha y el arquero son 50 metros, ¿oh, ¿llegaría a convertir un gol? Buena pregunta. pregunta. Excelente pregunta. Lo que se está planteando acá, en realidad, en este caso número dos, es entender la materia desde otro punto de vista, desde la expresión para poder llegar a la representación, ¿sí? Desde la expresión algebraica. Fíjense bien, acá, ¿qué es lo que podemos hacer para poder entenderlo mucho mejor y analizar? Hay que empezar a analizar. Una de las mejores formas de analizar funcionar así es a través de una tabla de valores, una tabla de doble entrada en X y en Y. ¿Cierto, profe? Tenemos entonces. Sí, sí. eh, si yo entro con cero, si yo entro con cero, recuerden nuevamente, X son los metros. Acá sí, tengo bien. un metro, dos metros, tres metros, cuatro metros, diez metros, treinta, cincuenta. Y lo que tenemos acá es la altura que va tomando el balón en atención a su trayectoria. Si yo entro con cero, Altura 0. Claro, el balón ah, se encuentra sí. detenido en este mm. punto. Si yo entro con 10, ya la ya avanzo altura, 10 metros. Avanzo metros, 10 metros. ¿sí? ¿Sí? ¿Ahí? Por ahí más o menos. Y la altura ya van a ser 2 eh, metros y medio. 2 sí, ¿sí? metros y medio. Exacto. 2 metros y medio. Sí. Si yo entro con 40. ¡Ah! 2 metros 56, miren, fíjense jóvenes Igual que, es, que en 10, tiene la misma igual, altura. Igual que en 10, eso llama tremendamente la atención. Pero Porque es que igual si ahí ya... la figura, fíjense la, la figura, que no es, no es exacta, o sea, es como una foto aproxima, de aproximación donde se están indicando todos los, los valores que el profesor Hugo nos comentaba. Entonces, si claro. usted observa, la, la pelota va subiendo, llega como a la altura máxima que pudo alcanzar, y de ahí comienza a bajar. Entonces, cuando subió, cuando avanzó 10 metros, tuvo una altura, y después a los 40 metros, volvió a estar en esa misma altura, porque subió, ¿cierto?, llegó a un valor máximo de altura, y bajó. Por eso tiene el mismo, la misma distancia. Y lo mismo el 20 con 30, se si observa, 20 y 30 también tienen la misma altura, porque justo está... Subiendo y después baja. ¿Sí? Como Así se observa ahí en el dibujo de la presentación. Así es. O, eh, profesor Rafa, vamos enseguida a ver qué es lo que sucede. Quizás los estudiantes ya tienen claro que su respuesta, es sobre todo con... Voy aquí a, a, a, a ponerme sobre esto, esto, estas coordenadas que se ven acá, que... Son finalmente las respuestas, ¿cierto? En la tabla anterior podemos observar que cuando X es 50, Y es 0. Recordemos que X representa los metros recorridos, eh, Y o H de X representa la altura. Cuando la pelota avanzó al arco, 50 metros no existe altura, ¿Qué es lo que quiere decir eso, que la pelota se detiene y se encuentra ya en el... Pasto en el, en línea, el suelo de la cancha En la línea del arco. Por lo que la pelota no entra al arco, tiene la línea. Por lo tanto, no convierte el gol. Eh, Exactamente. Es bueno, claramente, ustedes ya en sus cabezas, que son tan inteligentes, deben estar diciendo, pero los profes no consideraron otras variables, otros factores, como el viento o si había lluvia, o bueno, no, claro, no la hemos considerado porque de, eh, tendría que ser grados de dificultades mayores, pero créanme que si en algún momento nos llegamos a tomar en la universidad, van a estar presentes esos factores. Ahora, esto es lo máximo que, que, que ustedes van a, a, a poder eh, ver en atención a, a, a este contenido, ¿sí? Pero es importante darse cuenta lo, lo, lo fundamental que es el modelamiento, sobre todo hoy que, que ha estado tan presente en torno a la pandemia. Modelamientos matemáticos eh, han sido gatillantes para poder entender el día de mañana eh, con los casos que, que pueden eh, estar y, y cómo va a significar el cuidado de, de lo que es un país ¿Sí? Profesor Rafa Exactamente, está muy correcto Profesor Hugo con lo que dijo Y eh, muy bien la actividad O sea, la pregunta fue bien entretenida Y bien clara con toda la información Entonces pasamos ahora a la tercera Pasamos y última, ahora a la tercera ¿Mm? donde, este, donde este problema es bien, bien interesante Porque eh, no habla de que tenemos Una hoja de papel rectangular como una hoja de oficio, ¿cierto? Donde se le va a recortar cuadrados de longitud X en la esquina del papel para construir una caja. ¿Cuál es el volumen de la caja según sea el lado del cuadrado que recortemos? Entonces, ah. también es un, es un problema bien bonito porque ahí obviamente yo observo de inmediato la medida de la hoja, ¿cierto? Que tiene ancho 20 centímetros, y largo 30 centímetros. ¿Qué le vamos a hacer a esta hojita? Si aprieta Enter, le vamos a recortar en sus cuatro esquinitas un cuadrado de longitud X. O sea, no sé cuánto vale la medida de ese cuadradito, pero sí, en lo, los cuatro van a medir lo mismo. O sea, van a hacer cuatro de longitud X. ¿Cuánto va a valer ese X? Es lo que queremos calcular ahora. Profesor Rafa, mire. Exacto, ahí tiene Miren, la hojita. Con tiene la hojita de ancho 20 y largo 30. Y ahí claramente se observa que en la esquina tiene marcado cuatro cuadraditos de igual dimensión, ¿cierto? De dimensión X. No me ha dicho usted cuánto mide, sino que puso ahí una medida X. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que usted ahora va a recortar, ¿cierto? Esas cuatro esquinitas, ¿cierto? Esos cuatro cuadraditos de la esquina. Y al doblar lo que me queda, yo voy a formar una cajita como la que se ve ahí que también la van a ver cuando el profesor Hugo termine de hacer el corte porque va a hacer los cortes va a hacer los dobles que corresponden y va a formar esta esta cajita donde yo voy a tener capacidad cierto por eso no hablan del volumen el volumen es una es capacidad cuánto es lo que está contenido en esa en ese recipiente de una hoja hacemos este corte y pasamos a un recipiente y ese recipiente queremos calcular el volumen en base a esta en base a eh, la medida X que yo es lo que recorto, que es, como es cuadrado, va a ser la misma, ¿cierto? Entonces ahí el profesor Hugo está haciendo los dobles correspondientes, y, se, y vamos a observar que al hacer estos dobles, después obviamente lo abrimos, y formamos una cajita, ¿sí? Y eso es bien importante porque esa cajita, ya puedo hablar de volumen, ¿sí? Ahí se ve la cajita, ¿cierto? Es la el volumen yo ahí puedo calcular, en cambio en la hoja sola, como al inicio... No puedo calcular el volumen, porque no hay capacidad ahí. ¿Sí? Un buen detalle. Sí. Entonces, bueno. ahí está el ejercicio hecho de manera eh, manual, ¿cierto? Real. Y como no habla del volumen, yo tengo que... Ahí, ahí mi mente empieza a trabajar y digo, ah, pero es fácil, el volumen es largo por ancho y por alto. Fíjense que yo tengo el largo, el largo mide 30, pero le recorté dos cuadraditos. Por lo tanto, el nuevo largo de la caja ya no es 30, sino que es 30 menos 2X, porque le recorté dos cuadraditos de la esquina, ¿cierto? Cuando el profesor Rafa se refiere a los cuadraditos y hace la asociación con 2X, lo que está queriendo decir en realidad es la distancia del cuadrado, que vale X, por eso dice 2X, ¿cierto? Como acá, 30, esto es 30, sí. pero le recortó dos cuadraditos, o sea... Menos x, menos x. Menos x, menos x, menos 2x. X. Exacto. Y lo mismo ocurre con el ancho, porque al ancho es exactamente lo mismo. A los 20, ¿cuánto cuadra, ¿cuántas longitudes le recorté? 2 de longitud x. O sea, 20 menos x, menos x, serían 20 menos 2x. Y nos faltaría el alto, pero el alto es facilito porque es lo que recorté. ¿Y qué fue lo que recorté? ¿Cuánto medía eso? X. Exactamente. Por lo tanto, el profesor está mostrando claramente. Por lo tanto, la altura es X. Resolvemos esos productos. Eso va a quedar para ustedes, para que después lo comprueben, como esto lo pueden detener. Pueden hacer ustedes todos los cálculos y se van a dar cuenta de que el volumen, que es lo que lo colocamos en función, f de X, es esa expresión que está indicando el profesor Uguay. ¿Cómo sacó eso? multiplicando 30 menos 2x por 20 menos 2x pueden hacer eso primero, ¿cierto? y el resultado por x, ¿sí? y de ahí ordené de mayor a menor grado x cubo, x cuadrado, x, ¿sí? eso ustedes lo pueden corroborar y eh, pueden después ver que el resultado de ese producto del largo por ancho y por alto, ¿sí? y ahí tenemos la función cúbica entonces nosotros qué es lo que vamos a hacer ahora Vamos a ver qué es lo que ocurre con el volumen, ¿cierto? En base al lado X que yo voy a recortar, ¿cierto? Entonces ahí tenemos el volumen desde. De, si, si el X vale cero, o sea, no hago corte. Si no hago corte, ¿qué ocurre? No voy a formar la caja. Por lo tanto, no voy a tener volumen, es imposible. Sí, me quedaría la, la hoja por completo. Antes que no corto. No corto la esquina, no, claro. Así es. Exacto. Entonces. Si Ustedes van observando, si corto el cuadradito del lado 1, el volumen va a ser 504, que obviamente el, el, el volumen con respecto a la función que está arriba, ¿cierto? Donde está el X, reemplazo por 1, significa que el cuadradito mide un centímetro de largo, ¿cierto? El cuadradito, y el volumen de la caja sería 504. Y obviamente si observan ustedes ahí, tenemos muchos más valores que podemos ir mirando, ¿cierto? Por ejemplo... Si corto cuadraditos de lado 8, el volumen de la cajita va a ser 448. Y fíjense que llegamos hasta el 10 nomás, pero también con el 10 ocurre algo bien, bien, bien particular. ¿Qué, ¿Qué pasaría si yo corto dos cuadraditos de lado 10? Profesor Rafa, déjeme responderle. ¿Eh? Quizás los estudiantes ya se están dando cuenta, fíjense bien. Si yo corto, en, en función de que acá, acá estamos, acá estamos, ¿cierto? Sí. Si este lado 10, el cuadrado, y el ancho del papel es 20, ¿qué es lo que pasaría? Acá se produciría el corte, corte que tendría en común los lados de los dos cuadrados. ¿Qué quiero decir con eso? Corto acá y acá tengo un cuadrado, y acá tengo el otro cuadrado. O sea, ¿qué es lo que hago? No me, no me quedaría Realmente, la caja. Me quedaría un papel más pequeño simplemente. Exacto. ¿Sí? sí, pero no podría formar una caja, no tendría volumen, no, entonces ya sería... No tendría, no, no tendría estas pestañas que puedo generar a través de los cortes, de los cuadrados, porque simplemente no me quedarían pestañas, ¿cierto? Exacto. Espero que, que podamos, eh, podamos haber explicado con, con este material concreto esa, esta parte del desarrollo del ejercicio. Exactamente. Si ahora apreta Enter, ahí tenemos ya como un, un cierre de la actividad donde la tabla y gráfica anterior podemos observar qué cosa. Que el volumen varía dependiendo obviamente de la medida del lado del cuadradito ¿cierto? que recortemos. ¿sí? Claro. También podemos observar que hay un volumen máximo. Y ese volumen máximo se produce cuando el lado del cuadrado mide X centímetros. Y que ahí obviamente, si volvemos atrás, vemos en la tabla que cuando X vale 4, el Y, ¿cierto?, que es el volumen, vale 1056 centímetros cúbicos. ¿sí? Y obviamente podemos hacer ese análisis que ya lo revisamos con cada uno de los valores y también nos quedó claro que era lo que ocurría cuando el X valía 0 o cuando el X valía 10. ¿Sí? Así que ahí está completo el problema número 3, y ya con esto se está terminando la clase, ya tenemos todas las explicaciones para que los estudiantes ahora pasen a la actividad que les corresponde a ellos. La resolver actividad resolver? principal, la actividad principal de, de, de, ¿Qué va de, a ser? de este taller. Exactamente, que vamos a seguir la misma lógica que los eh, talleres anteriores en el foro se va a subir toda la actividad, ¿cierto? Va a estar el video ahí, que ustedes lo van a ver y van a eh, lo van a estudiar hasta, hasta el final, ¿cierto? Y luego en el foro va a estar la actividad propuesta para que ustedes trabajen y esa actividad es en base a una función que es bien importante reforzar y trabajar bastante, que es la función cuadrática. Esa es muy <coughs> importante en la ciencia media, deben dominarla bien porque esa función también lo acompaña mucho en la universidad. Es importante que la dominen, que trabajen súper bien, por lo tanto la actividad para este taller se va a basar en, un, en una función cuadrática, que va a estar también, al igual que en la anterior, en el foro. ¿Sí? Excelente. Nada más que agregar entonces, solamente eh, este video lo van a poder ver después de las fiestas patrias, eso quiere decir que esperemos que todos hayan podido disfrutar de cierta forma en familia, eh, en sus casas y cuidándose de este sí. contexto en el cual nos encontramos de confinamiento en algunas comunas y en, en, otros, en otras fases un poco en ya más avanzadas del desconfinamiento. ¿Aprete bueno, un apriete enter, profesor Hugo? Un gran saludo. Sí. ¿Aprete un enter? Ahí. Muchas gracias por su atención. <risa> nos, estamos gracias, y nos estamos viendo nos estamos viendo.